Buenos días chicos ¿Qué tal estáis? bien? Espero que muy bien Y eh, Hoy es lunes Y hoy es lunes de pascua Así que hoy no hemos tenido Yo no he tenido instituto Y ahora lo que estoy haciendo es Traer leña para la casa Que ya se ha acabado Así que hay que Empezar a, a rellenar ¿Veis? Aquí tenemos toda Toda la leña Que la tengo que poner en la carretilla que hay fuera y llevarla a casa. Ahora me he venido a dar un paseito que ahora que se puede que ya no hay tanta nieve, pues hay que aprovechar. Y ahí mismo llega el veranito y hay que estar, hay que estar bien. Así que un poquito de bici ahora. Y... Mira, ahora, ahora hemos ido a la sauna y todavía es de día porque es que ya empieza a ser. que Ahora empieza a ser la noche sin noche, ¿sabéis? O sea que ya no se hace casi de noche. Bueno, todavía, todavía dice es que se hace bastante, pero de poco a poco está empezando a ser eso. Estamos aquí en la terracita, acabamos de salir de la sauna. Y si veis por ahí, por el centro del lago, se está empezando a derretir. Veis ahí las huellas de los quitanieves, pues eso es que se... no de los tramos de nieve que ahí como había menos hielo, pues se está empezando a derretir y los árboles están así de iluminados porque por ahí está la puesta de sol. Y bueno, pues está todo. bueno chicos, hoy estamos a miércoles Y mmm, estoy haciendo la cama Y bueno, um, ayer no grabé nada Porque es que no hice nada interesante Salvo dormirme una hora de... O sea, una siesta de dos horas Y mmm, hoy he tenido un examen de matemáticas Me ha salido bastante bien Y... ¿Qué más mm, sucedió una cosa muy guay y es que ya tenemos vuelos para este verano o sea ya tenemos ya sabemos a dónde vamos a viajar este verano que todavía no os lo voy a decir os lo diré ya para más adelante o algo va a ser nuestro próximo destino y eso que ya, ya casi se acerca el verano y no tengo mucho más que contaros ya no tengo exámenes hasta dentro de mucho tiempo. Hasta el día 28. O sea, hasta más o menos finales de mes. Así que me puedo relajar un poco. Y os voy a dar una pista de... Ah, bueno. Os voy a dar tres pistas de cuál va a ser el sitio al que vamos a, a ir. eh O sea, esto es... Los que estéis viendo esto tenéis bastante suerte porque esto no lo voy a decir en cualquier parte. ¿Vale? Las pistas son... Es un país nuevo que nunca hemos estado, ¿vale? No es muy conocido, ¿vale? Y ya va la primera pista. De ahí, es un futbolista famoso del Real Madrid. Y está en el este de Europa. ¿Eh? Ya más o menos. <ríe> ya más o menos, la. a la idea de dónde de dónde vamos, pues ahí tenéis, la... ahí es donde vamos a aire en junio Buenos días, estamos a ah, jueves, ya se está acabando la semana por fin Estamos recordando el chanelazo porque es que en un mes ya se cumple un año el chanelazo Estamos aquí, pensativos <risa> y, y hoy es un día raro porque nuestro padre se va de viaje a no se sabe dónde porque en su trabajo el jefe siempre les invita a un viaje con o sea a algún sitio sorpresa que todavía no saben a dónde es y bueno pues hoy se van y ya por la tarde cuando sepan a dónde se van pues lo, lo diré vale nosotros estamos esperando al bus que nos lleve al cole y pues nos vemos por la tarde mirad chicos me he venido con la bici mirad que bonito está el río hoy ¿Eh? Ay, mirad que el nivel está descongelado ya Alrededor de los árboles se descongela más rápido Y por eso están así los arbolitos Acabo de subir una cuesta enorme De por ahí, está o súper sea, empinada, es cortita pero Muy muy empinada Y bueno pues estoy contento de estar retomando La bici porque no sé si os acordáis Pero en otoño me va prácticamente todos los días A hacer caminos así de largos en bici y pues ahora lo estoy retomando. Y bueno, pues está, está bastante bien este camino. Y bueno, si os fijáis, este camino no tiene prácticamente nada de, de, de nieve por el centro. Y se puede estar bastante bien, porque cuando hay nieve se repara mucho la ropa. Y bueno, pues está bonito el caminito este, así con los arbolitos y eso. Y está bastante bien, la verdad. Obviamente llevo el casco porque como puede haber hielo por el camino, pues... Eh, pues se puede reparar bastante la rueda y eh, no queremos eso lo que se hace hoy un poquito más de frío que... Lo... bueno, ahora ha empezado un poquito el hielo que ha estado haciendo un poco más de frío que el resto de la semana pero pues, está bastante bien ¿eh? o sea, este caminito me lo voy a hacer casi todos los días prácticamente así que ir acostumbrando a verlo en los vlogs mirad el bonito aquí de los árboles bueno, segundos después de... Grabar el último y se me destroza la bici. ¿Os podéis creer esto? gusta que me dio la nada que hago ahora, por Dios. Es que esto en verdad ya estaba bastante roto, pero se ha terminado de romper ahora. A ver cómo arreglo yo esto. ¡Ay! ¿Cómo arreglo yo esto ahora, por Dios. Madre mía, me la Madre mía, ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo vuelvo yo a casa ahora? Madre mía. Bueno, voy a pensar. Ay, de verdad. Nicolás, la carlita, de verdad. No sé cómo me ha podido pasar. que esta bici, la verdad es que estaba ya un poquito rota. De por sí, pero. Madre mía. Bueno, lo que he hecho ha sido preguntarle a mi madre cuándo sale el trabajo, a ver si me puede recoger. Voy a probar a ir andando de vuelta a casa porque no sé si rodará la rueda. Voy a probar. Bueno, pues mi decisión final ha sido que dejar la bici a un lado de la carretera y me he vuelto, bueno me estoy volviendo andando y ya ahora después cuando lleguemos pues vendremos con el coche a recogerla porque es que se le ha una rueda y es que es imposible moverla de ahí así manualmente y bueno menos mal que ha sido ahora y no a 18 kilómetros de aquí ¿sabes? así que por un lado bien, por otro lado es que es demasiado heavy por otro lado, mmm, tendremos caminitos en bici con, con las ganas que yo tenía. Hasta dentro de.. de hasta que arreglemos la bici prácticamente. Así que es un poco choqueante que hace cinco minutos estuviese hablando de que estoy muy orgulloso de haber retomado los paseitos en bici que ya los echaba de menos. Pero por otro lado, pum, ahora pum. Entonces, no sé, es como muy triste. Es, que es muy heavy. Si nos fuimos a pensar, es que, ¿qué nos quiere estar diciendo el universo con esto? ¿Qué nos quiere estar diciendo el universo? Por favor, universo, danos una señal de qué nos quieres decir. Porque es que vaya. Muy heavy. No sé qué hacer ahora. Es que yo tenía ganas, en verdad, de dar un posadito en bici, ¿eh? qué pena, por Dios. pero bueno, es que no me lo creo es un poco extraña la vibra ahora pero bueno, por lo menos podemos disfrutar más tranquilamente del paisaje y disfrutar de los últimos días de nieve eh, chicos, qué está pasando en este río o sea, por esa parte del río el agua vino por aquí pero ahora de repente por aquí va para allá la cámara a lo mejor no sé también, pero no sé, está raro. Bueno chicos, vamos a cenar perritos calientes y ahí ya hemos traído la bici, en la que estáis tumbadita esperando a que alguien la arregle. Y eh, bueno, vamos Enciendo a cenar. la luz, ¿está? Sí, vamos a encender la luz, pero vamos a cenar perritos calientes. Bueno chicos, ahora hemos venido a la compra y después os sigo hablando. Ya estamos en casa y no sé si en el súper os dije que era miércoles, pero bueno, hoy es viernes y os quería enseñar porque ya está empezando a hacer como de día, toda la noche, o sea que no, no se hace de noche. Es, no sé si os acordáis, pero en invierno pues, no se hacía de día en todo el día, pero todo el rato de noche, pero ahora empieza a ser todo el rato de día y no se hace de noche, así que ahora tenemos esta teníamos como unas persianitas pero dejaba el ruidito ese que Luna está viendo ahí su serie, el bebé jefazo está viendo pero bueno, que antes teníamos como unas persianitas y ahora tenemos que bajar eso que es como más opaco y pues lo cubre más porque todavía sigue siendo como un poquito de día, sigue habiendo un poco de claridad pero bueno, yo me voy a dormir así que nos vemos mañana para comer ahora vamos a tomar unas fajitas de estas como en plan en plan así, quesadilla con zumito ahora vamos a ver una peli con en vez de patatas, estas cosas, bueno, y chocolate para ser un poco más healthy. Viendo una peli y palomitas. Pero yo no. No, Luna ya hace nada. Bueno, chicos, hemos venido aquí a un sendero a, a comer. Está aquí a unos 10 kilómetros de Robanieme. Y os voy a enseñar porque este es uno de mis senderos favoritísimos. O sea. Todo el año, todas las épocas del año Son perfectas para hacer este sendero O sea, es precioso Empieza así por aquí ¿Veis? Eh, ahora mismo hay bastante nieve Y está bastante resbaloso Pero igualmente es bastante bonito Y ahora os enseño porque tiene ahí un río Es muy bonito Mira, vamos a cruzar el puente este Mirad, aquí está el río Este está descongelando ¿Veis? Mirad. A ver, hay que esperar que hay que pasar con una distancia de 5 metros. ¡Dale, Noah! Porque el puente no es que sea muy resistente, pero bueno. Mirad. Qué bonito. Está chulo. ¿Ves? Costa, pero hemos conseguido encender un buen fuego aquí. Madre mía, no sabéis lo que nos ha costado. que los troncos están bastante húmedos y había bastante, bueno, bastante viento más o menos. Sí. Y bueno, pues aquí estamos. Este es uno de mis senderos favoritos que hay aquí en Robaneve. Bueno, mi favorito al 100% porque. Mmm, es muy bonito, la verdad, todas las estaciones del año, sobre todo, en el otoño, yo diría que es cuando más bonito está. Y bueno, pues hemos aquí a comer y tenemos bocadillos, salchichas. Bueno, ahora vamos a cenar unas quesadillas, esta vez con carne pica de pollo, tomate y queso. Y voy a cerrar ya aquí el vlog porque eh, es domingo la semana que viene grabamos otra semana. Ya mañana vuelve mi padre del viaje a España, así que nos traerá cositas de comer ricas de allí de España. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vlog. Ciao.